Se nos olvidó que aquí el large es large, es como un litro y medio de, de bebida.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 llegamos es aquí The train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 ya pasamos el Security Check como Tengo como 30 Taj Mahal chiquitos esos los Taj Mahal. ¿no? Y pues, ya sé todos los Mahal, ¿no? no, yo traigo también. Ah, no, pero... Tengo sí, sea, una vez y dije, no, no es cierto. No, por la... Resulta que traemos una... ¿Cómo se llaman? Pues es como un recuerdito. De eh, del Taj Mahal, pero de esas de bolita de, bolita de agua con... De agua que... Pues no, no me imaginé. No me imaginé que a lo mejor tiene más de 100 mililitros de agua.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 Listo.